grabación y no es el mismo mapa pero es parecido así que vamos a aprovecharlo la champita la suerte apenas paunear poner una aquí no hay nada y pongo? sería bueno ponerla por aquí puta ruina de mierda Lugita a alguien, me, me considero ganado Me considero ganador Porque okay, alguien caiga en una trampita Espérate, me voy a quedar con estos dos oh, aquí hay gente Pero anda por el otro lado, po Sí, sí, sí, anda para allá, anda Por ahí, voy a intentar echar donde está que no vea mis trampas primero. Ah, no, no fue mi ruina, fue mi, mi devorador. Bueno, igual ¿no? yo que sé, yo qué sé. ¿Hay alguien por aquí o no? Un está aquí, está aquí, está aquí, aquí. aquí, aquí, aquí, aquí. una trampita aquí y otra por aquí voy a buscar otra por acá y voy a buscar la última trampa, por lo menos tengo toda la todas las trampas todas las trampas ahora me dónde está la trampa please Andate por la montaña uh, el otro me está siguiendo Con la hueá de las trampas Ya, de aquí no pasa Ya tiene chungo El el de arriba. Pero necesito recuperar esas dos trampitas. Voy a buscar esta lista está acá arriba. Y voy a recolocar esas trampas para el otro lado. Perfecto, voy a abrir también Y no sé, a ver. A ver qué sucede. Los puedo recuperar en persecución, así que. Cheto. Haiti la concha. toma. Pero weón, anima encima no le doy. Ya a ver. Necesito que vayas derecho Dwight. Dwight. Derecho. ¡Derecho Dwight! ¡Derecho! ¡Se saben dónde están, weón! Perfecto. Esta me gustó, esta me gustó, esta me gustó. Agarro esta, no la coloco ahí mismo. Te este piensa que aquí no hay trampas. Eh, si sí voy a recolocar esta, ya. Yeah. Tocó. Ya, yeah, Dwight. Esto es tu turno. Es tu turno, berrin Bien. Tu turno, Berrin. Vamos, a ver. Llevo pocos cuelgues, hombre. Llevo tres cuelgues a la Ya está muerta la siguiente. Me podría enfocarme en ella. Espérate. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Vamos a tirar chunguito. Esto. muerto, ¿no? No, el de el de el de ese. la trampa, please. Pero, ¿por qué no cae la trampa? What? Cae la otra trampa. Quería poner el de ese, la pone Yeah. no volvió al palé Porque es tontita Se puede ir por la ventana, nice Ah, pero la sacaron Perfecto, me voy a sotano No gasto gancho yeah. Me quieres chantar el de nice Vamos a hacer lo siguiente Por lo menos. Ya. pues no tengo idea. Vaya. No tengo idea, güey. Estás intentando hacer mi idea. Yo voy a poner esta trampa. Voy a dejar eso cerrado. Ya. Bastante bien, creo. Escucho esto. Aseguro este palé. Vale. Saco este del motor. Lo llevo para esa trampita que está ahí. No había nadie aquí. Aquí sí que hay gente. Aquí sí que hay gente. Ya, pero necesito que vayas para la derecha. Eso, eso, eso. Ya, ya, ya. Va, va a aquí. Me gusta, me gusta. Ya me lo llevo por acá mejor. Ponga así. Esto estuvo bueno, esto estuvo bueno, esto estuvo bueno. Estuvo buenísimo, a ver. Uber, este a me gustó, me gustó, me gustó. Nos llevamos la trampa. Sabemos que no hay nada. Y... a ahí por esa. No tocaron este motor. Pero... Creo que hayan tocado este. De hecho, en este están. Loco, me hubieras tirado el palo, hubiera sido épico me hubieras tirado el paleo hubiera sido épico oye ahora qué berrin ahora qué berrin creo que va a caer en la trampa no no es tontito no es tontito no es tontito. Me voy al tiro por este lado sé que voy a estar harto rato así No le hago eso Y ahí, ahí sigue gente Creo que este está muerto ¿eh? Creo que este está muertísimo Nice, ya Están reparando acá No sé si están reparando por allá ¿Por qué me dice que vaya? Hay alguien aquí reparando aparte de él Perfecto. Ahora necesito que caigan en algún palé. Voy romper esta mierda. Ah. Tiene que dar el abanico grande. Ya todavía no va. Está aquí. Aquí. Está por aquí. Está por aquí. Y luego. Mira, mira, mira. Hay alguien reparando ahí. El Jake, ahí está el Jake. Ahí está el Jake. Ya te, te necesito que caiga en una trampa. Ya ahora cae, ahora cae. <ríe> oh, esta partida estuvo espectacular. Qué espectacular. g GGs nadie responde? Oh, me dio dos pepas, me dio dos pepas Ah, oh, nadie escribe nada, bueno Nadie 27, mira este se fue cortado súper rápido